Yo. Solo quiero mi money, solo quiero mi money, solo quiero mi money. Solo quiero mi money para poder gastar, para tener la cadena, para poderla forrear. Las mejores cosas, poderme comprar. Plata en la mano, todo puede cambiar. pa, queremos llegar. Para billetes, podés rebolear. Sumar y sumar, nunca restar. Con plata en la vida, todo disfrutas No me importa lo que me digas. Sé cuánto valgo y todo daría. Porque rap. En mi vida mucho feca que mi vida final. lo que soñamos hoy lo hacemos Lo que tenemos lo merecemos De mil a cero, de cero a mil Voy al tope como un misil Mi pupila prendida a fuego Hace años metido en el juego Como Diego te gambeteo Hasta en un tsunami yo te sorfeo. Solo quiero mi money Solo quiero mi money Solo quiero mi money Solo quiero mi fucking money Solo quiero mi money Solo quiero mi money. Solo quiero mi fucking money. Solo quiero mi fucking money. Quiero toda la money que pueda tener. Quiero mucho oro, mi músimo ver. Subir a la cima para todo ver. Que una brasilera diga todo ver. Bien, bien, lo hago muy bien. Facturo muy duro, billete de 100. ¿Quién? Sigue la ley, controlo el juego, me siento el rey Fuck, fuck, fuck la policía que juega a mi negro Todos los días por fumar maría Me llevarían, pero a un chorro lo agarrarían Que quieren que escriba, si esto me nace Abajo mi manga, siempre uno hace Mi mierda de sólida, no se deshace Combino los ritmos, rimo, rimo los compases Solo quiero mi money Solo quiero mi money Solo quiero mi money Solo quiero mi fucking money Solo quiero mi money, solo quiero mi money, solo quiero mi money. Solo quiero mi money, solo quiero mi money, solo quiero mi fucking money uh, Dorado recorta la casa, sonando desde el sur uh, Buenos Aires, Argentina, Fedex en el micrófono